Te saludos de Crescante, el día de hoy ya tocaremos un, una pequeña cápsula sobre hacer sin esfuerzo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos generando algún tipo de acción? ¿O tenemos un plan, un sueño, una meta? No, nos, normalmente nos apegamos al resultado y ese resultado, como nos crea incertidumbre, de alguna manera nos genera estrés y miedo. Sí, definitivamente, en mi caso y, y no sé si en muchos de ustedes, cuando yo estoy pensando en generar algún tipo de objetivo nuevo, siempre estoy pensando también en el resultado asociado y esto me agobia y hace que, me hace sentir miedo. Y este miedo normalmente eh, no lo hago consciente, y me genera estrés. Y obviamente si me genera estrés y miedo, pues vamos a traer lo que pensamos y que tanto nos abruma. Que puede ser un miedo al fracaso, miedo a perderlo todo, un miedo a no cubrir las expectativas de algo o de alguien. Entonces, eh, pues simplemente lo que vibras a través del miedo y a través de la carencia y a través de... Eh, en este caso del estrés, pues simplemente es el resultado que vas a traer. Existe una técnica eh, que se llama Wu Wei y que significa ser sin esfuerzo. Y esta técnica tiene que ver con esta afamada frase que tenemos hoy en día que es fluye, fluye. Y todo el mundo te dice, no, relájate, fluye. Y que en realidad es lo que se lo de lo que trata es precisamente de fluir con el universo. Y es precisamente hacer sin esfuerzo. El objetivo de esta técnica pues, simplemente es dejar de luchar. Y lo único que tenemos que hacer es tomar acción y fluir. Y para ello debemos de aprender a desapegarnos del resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a poner en juego tus valores, tus principios para tomar acción en eso que eh, quieres realizar, pero vas a quedarte en paz porque tu esfuerzo, tu disciplina, tu trabajo valió la pena independientemente del resultado al eh, que puedes y que a lo mejor no puedes llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Sería un arnés espiritual, una red de contención y no vas a pensar en ese resultado vas a trabajar en acción fluyendo. De tal manera que al ir trabajando sin estar apegado al miedo y al estrés, pues simplemente vas a caminar hacia ese miedo que tenías y pues no vas a traer cosas negativas. ¿Por qué? Porque no estás apegado a un resultado. Luego entonces lo que hagas no te va a generar decepción. Ni te vas a quedar estancado en la frustración. Eh, sin lugar a dudas, lo que es tuyo va a ser tuyo. Lo que va a ser para ti, va a ser para ti. Y eh, pues simplemente date cuenta cuántas cosas has logrado a partir de desapegarte de los resultados. Y cuando tú te apegas, de lo, desapegas de los resultados, pues dejamos de estar nerviosos y presionados. Y eh, aprendemos a hacer las cosas sin esfuerzo. Los humanos, normalmente todos nosotros como seres humanos, queremos, tenemos un programa ahí que queremos tener ba todo bajo control. Pero la realidad es que los resultados a los que lleguemos cuando tomamos acción en algo, pues no sabemos cuáles van a ser. Y salirnos de nuestra cabeza para pasar de la parálisis, análisis a la acción, nos va a permitir a nosotros fluir. ¿Qué debemos desaprender? Pues debemos desaprender este programa que tenemos de pretender tener todo bajo control y de Apegarnos a un resultado donde generamos la expectativa de que lo vamos a lograr. Fluye. Haz las cosas sin esfuerzo, pero métele acción a las cosas. No te quedes paralizado por el miedo y atraviesa ese miedo. Platícame, ¿tú cómo atraviesas tus más grandes miedos en tus proyectos, en tus objetivos, en tus relaciones? Nos vemos en la próxima. Espero que te haya gustado. Si te gustó el contenido de esta cápsula, simplemente compártelo para que más personas eh, puedan generar comunidad y comentarios. Nos vemos en el próximo video.